Leemos e imaginamos, leemos y conocemos, leemos y viajamos y cada vez que leemos podemos sentir el sonido de las hojas. Esto es el sonido de las hojas y en el programa de hoy les queremos compartir una historia sobre el rock argentino, sobre el rock nacional pero nacida en la provincia de Entre Ríos en donde también aunque no parezca, la historia del rock se hizo y en este caso eh, para el programa de hoy queremos compartirles lado A una de rockeros de Jorge Villanova este libro publicado por la editorial El Miércoles que nos introduce en cómo fue la historia del rock cómo surgieron los primeros grupos de rockeros, las primeras bandas y nos cuenta la historia a través de tres décadas eh, Jorge Villanova es profesor de historia es historiador del rock y lo tenemos aquí para compartir con nosotros un poco sobre esta historia del libro Hola Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal Valentín? ¿Cómo te va? Gracias por aceptar la invitación para venir a este espacio a compartir un poco algo sobre tu libro y bueno... y, y que del otro lado conozcan, sepan de qué se trata una de rockeros este libro sobre la historia del rock eh, uruguayense eh, ¿Cómo fue que te arrimaste al mundo del rock? ¿Recordás tus primeros recuerdos? ¿De chico? Eh, sí, como me parece que como, como muchos chicos de aquel momento, estoy hablando allá por los 80, donde se iniciaba la democracia y empezaba todo un descubrimiento, y las inquietudes iban por diferentes, diferentes lugares, por lo político, por lo cultural, por lo musical, y ahí se empezaban a escuchar en la radio eh, nuevos temas, nuevas canciones, y escuchábamos a Baglietto, escuchábamos a, a Charlie, empezaban a sonar, ¿no? Eh, Pedro y Pablo, algo de riff por ahí, algo de papo, y empezamos a, a escuchar, y yo, mmm, en realidad más que escuchar, en ese, en ese primer momento empecé a leer sobre rock, había, había revistas como La Canta Rock o La Pelo, y mmm, consumíamos eso, ¿no? comprábamos eso y leíamos, entonces yo leía Pastoral, entonces, mmm, sabía de Pastoral pero nunca lo había escuchado y no lo podía escuchar, no había internet para escuchar o no tenías conocido para, para decirle, che, pasame un cassette como para ver qué es, Tampoco tenía pasacasé, no tenía nada. Así que era escuchar la radio lo poco que había, eh, lo poco que se pasaba, y entender que eso era algo nuevo y algo diferente para, para a lo, a la, la música complaciente, se decía en ese momento, que, que se escuchaba. Entonces, pues, escuchaba Spinetti, escuchaba Charlie, sobre todo. Fito, las cosas de, de Fito, de, de giros, de del 63, eran tremendas en ese momento. Siguen siéndolo, pero... Pero bueno, así, así empezamos escuchando muy de chico, y después el colegio, eh, ratearse para ir a escuchar para ir a escuchar a, en la casa del que tenía pasacaseo o tocadisco, porque no había otra manera. ¿Y por qué después se te ocurrió, en algún momento, empezar a, a, a investigar, a tratar de buscar una explicación a, a la historia del rock? Eh, bueno, creo que tiene que ver más por, por mi gusto por la historia, y a la vez combinado eso con, la, con, con, con mi gusto por el rock y a la vez eso combinado con eh, mi, mi pasión por ahí, con, con lo nuestro, con lo local, con, lo, con, con esta mirada federal que uno tiene desde su, desde su lugar, desde su sitio. Entonces, las tres cosas, lo local más el rock más la historia, dio como resultado ese libro. Eh, Básicamente, cuando hice profesorado de historia, tuve que ir a hacer una, un trabajo final y esa fue, ese fue el germen. Hice un trabajo que, que presenté, bueno, terminé con ese, me recibí con ese tema. Eh, no quería hacer nada de lo que siempre se hacía, investigaciones de siempre. Entonces, algo nuevo en aquel momento, eh, historia de, del rock. Eh, aparte, yo dije, fácil, ¿cuántas bandas puede haber habido en, en Uruguay? Tres bandas, en dos meses lo hago y me recibo. Y bueno, estuve cuatro años para, para hacerlo, al trabajo. Que después, esa es la base para lo que es el libro posterior, posteriormente. ¿Con qué te encontraste? O sea, vos decías, pensabas que iba a haber dos, tres bandas. ¿Y qué había? ¿Qué... Y había dos o tres bandas, pero había toda una historia atrás que hacían que llegue a, esa, a esas dos o tres bandas. El libro, en realidad, si, si bien se llama Una de Rockeros, cuando lo terminé me di cuenta que no era un libro de rock, era un libro de música popular, que arrancaban los 60 continuaban los 70 y recién en los 80 aparecen las primeras bandas. Eh, en esa época que yo te digo que uno empieza a conocer, aparecen bandas como, no sé, como Zairá, por ejemplo, que empiezan con cosas nuevas, o Ensamble, que es una cuestión muy de fusión. Eh, pero antes también están las bandas que, que nosotros cuando en nuestra pequeña o gran soberbia despreciábamos, porque decíamos eran grupos de baile, qué sé yo, pero en realidad esas bandas... Eh, hacían covers de rock y fueron las que a su manera instalaron que, que esa música existía en los 80 por ejemplo que hacían no sé, temas de los abuelos, temas de soda y a nosotros nos gustaban porque tocaban en baile eh, pero en realidad eso hizo que germine esa, esa semilla rockera para para la gente y antes hubo otras bandas los padres digamos de esos músicos entre comillas algunos literalmente que hacían sí música para en los clubes, en los, para bailar, o, lo, o a los boliches, y que también tuvieron su gran aporte, porque aparte son tremendos músicos. O sea, te nombro los Madalenas, por ejemplo. Tremendos músicos que, que, que dejaron su huella. Y, y bueno, eh, así de, toda esa, de todo ese, todo ese transcurrir eh, termina en el, el libro en, en esos fine, a fines de esos 90, a principios de los 90 en realidad. Con eh, un desarrollo que terminan las bandas de blues que aparecieron allá por el, el 93-94. Falta muchísimo, falta, eh, falta hablar de, de otro tipo de, de música, eh, no solo rock y blues, sino que hay otro tipo de música que no, que no, no entró digamos, en el libro todavía. Decías de esto de lo difícil que era para ahí conseguir, eh, para escuchar música, discos. En, en el libro también contás, eh, a través de varios testimonios, cómo. La gente se sentía identificada, se agrupaba como escuchadores de rock Más que músicos de rock ¿Cómo era esa primera juventud rockera aquí en, en Concepción del Uruguay? Que también por ahí mencionás de otras ciudades, de Entre Ríos Sí, sí porque el libro eh, eh, habla de dos cosas Habla de los grupos, de las bandas, pero también habla de la gente Y también se nucleaban, se nucleaban al no haber tanta difusión, no haber tantos recursos, eh, los grupos eh, se reunían, lo que después se, se denominaba la, el grupo de la esquina, en aquel momento se juntaban a, a escuchar música. Eh, entonces, por, por afinidad, había grupos que escuchaban spinetta, entonces se juntaban, eh, otros que se juntaban a escuchar eh, lo que era, todo lo que era el rock nacional, o, o, qué sé yo, o Zeppelin o Sabbath y, y era juntarse para compartir, para vivir cosas que Hacia afuera, en aquel momento, se pensaba, no nos entienden, somos incomprendidos, esa cuestión de rebelión natural, adolescente, y buscar identidad. La ropa, eh, el jean, la, el, las remeras pintadas porque no había remeras, eh, entonces vos pintabas tu remera, que yo, los, los, los, los chalecos de flecado, eh, los lugares, los lugares a donde ir también, porque no podías ir a cualquier lugar, pero no porque te lo impongan, sino porque vos, vos buscabas dónde identificarte. Eh, entonces, no ibas a ir a un boliche porque era careta, eh, cosas así. Y bueno, estos grupos se reunían y había grupos en diferentes zonas de la ciudad que, que tampoco tenían la oportunidad de, de escuchar recitales porque no venía nadie. Entonces, ¿qué hacían? Organizaban. Empezaron a organizar sus propios recitales con, con músicos locales, algunos medio improvisados, pero otros ya con, con aquellos viejos músicos de que hacían otros estilos pero que para ocasiones se, se ponían la camiseta rockera y, y bueno empezaron a crear a partir de ahí y, y esos grupos son los que después eh, se van a, después eso se va, se va a, a, al haber un auge de, de la música se van a ir formando tribus divisiones entonces van a aparecer los heavy, los punk los los, eh, los, los, los de siempre que escuchaban qué sé yo león gieco eh, pero eso es un poquito después, en, en, en, como que en Uruguay llega todo un poquito más tarde, llegó toda esa historia. De eso te quería preguntar también, eh, dentro de lo que es la cronología de estos casi 30 años que vos abarcás, 60, 70, 80, también eh, haces, me parece, en, en tu libro un, una descripción muy contextualizada de lo que es la época de la dictadura y cómo genera un quiebre ahí en, en, la, en la movida rockera, digamos, eh, varios de los... De los protagonistas de esta movida rockera, un poco te cuentan eh, cómo los afectó también la dictadura, éramos lo que venía avanzando. Sí, eh, en realidad eh, el libro intentó en un momento hacer un paralelismo con lo que fue el movimiento de rock nacional, trasladarlo acá, a ver si había. comparar, a ver si los hechos eran similares. Y en algún punto podés decir que sí, en otros que no, pero qué sé yo, la represión a los jóvenes de pelo largo existía el insulto al que se vestía diferente existía, la eh, policía que te, que te determinaba ciertos horarios o, o, o, o, o ciertas presiones para no andar por la calle, para vestirte de tal manera porque eh, era raro, ser rockero era raro, por lo menos los que se asumían desde ese punto de vista. Pues sí, había mucha gente que, que, que no entraba en toda esa historia, pero escuchaba, consumía rock, pero no... Pero no no se identificaba ni hacía bandera con eso. Pero los que sí lo, lo hicieron muchas veces no la pasaron bien. Eh, tampoco vamos a comentar que son mártires ni nada, pero sí fueron como una resistencia al, al modelo y al sistema. Y bueno, y en ese momento era la dictadura y te refugiabas en eso, en lo que podías. Y el rock eran letras de libertad y, y, y decían otra cosa. Haces una diferenciación también en eso, sobre, porque a veces... En por ahí se mezcla un poco, desde una mirada tal vez lejana, el contexto de los 70, eh, diferenciando también esta cuestión de que por ahí tal vez los grupos eh, que estaban más politizados o que militaban políticamente, tal vez no estaban tan metidos en lo que era la movida cultural del rock, que tenía otro circuito, eh, otros ambientes. Eran, difere, eran diferentes. Y el rock, eh, que, que si uno lo toma como... Hay muchas definiciones sobre el rock, pero algunas dicen que el rock es sinónimo absolutamente de libertad y... Eh, y de, de independencia, y si algo no quieres encorsetarse, entonces eh, militar en un partido, por ejemplo, te, te implicaba que vos ciert, aceptes ciertas reglas, ciertas formalidades, y el que no, no lo hacía. No, entonces no, había como un, como un contraste. Hoy parece ridículo todo eso, ¿no? Decir ah, cómo andar con pelo largo y, y ser un militante. Y, pero en cierto momento este país ha sido muy ridículo y, y muy absurdo en, en muchas de sus medidas. Y, y el rock eh, rompió un poco con eso. Eh, siempre hablamos de, de sectores muy, muy focalizados porque no, no todo el mundo ha escuchado. Eh, o le interesó, o, o a gente que le gusta que sea las carreras de auto y ese es su mundo pero pero creo que sí que, que en esa época eh, fue una resistencia y fue una manera de ver distinto el mundo y, y después con la democracia lo que pasa es que eh, la gente que se nucleaba en ese tipo de grupo donde se permitía hacer encontró otros espacios incluso la política, la política misma donde ya empezó a crecer y, y si bien no termina de, de, no abandona el rock pero ya no es su ideal de vida sino que, que termina siendo parte de, de su vida pero lo concreta a través de otras actividades y en, en el caso de, del rock, ¿a vos en qué te cambió la vida? A mí... Eh, lo personal, bueno, estoy haciendo una entrevista, así que una cosa inesperada <risa> que, me, que me haya sucedido. Bueno, yo no, no soy músico, simplemente siempre fui un, un, un oyente o alguien que, que, que, ¿Te que un te... Sí, sí, sí, se puede decir que sí. Eh, a uno le ha permitido, qué sé yo, conocer gente de diferentes, de diferentes lados, de diferentes culturas, eh, y eso te permite crecer. <risa> Eh, me ha, ha movilizado en, en, en, en muchas cosas. Esto de, no sé, de, de investigar y, y abrir la cabeza, entender cómo eran los jóvenes en aquel momento y comparar con lo que somos nosotros hoy o lo que, o lo que hoy que ya no somos jóvenes, no qué es lo que nos queda de eso, eh, la esencia. El, el, sobre el final del libro, creo que al final que lo puse hay una declaración de loso Antonena, que es un... Un amigo de, de aquellos años, era mayor que yo, que él dice: Uy, pasó tanto tiempo y vos venís a hacerme una nota, y esto fue hace como 20 años, ¿no? y nosotros no estábamos haciendo historia, nosotros estábamos haciendo música, estábamos disfrutando. Eh, creo que no te das cuenta mucho, pero es parte de, lo, de tu esencia. Y además <coughs> hay una vinculación a, a gente que piensa como vos, que actúa como vos. Y en el caso de bueno de esto que decías, además de, de escuchador de, de rock, o de oyente de rock, eh, también sos lector. Eh, lector no solamente de libros rock, supongo. ¿Qué, qué trajiste para recomendarnos? Bueno, eh, había trae, había pensado en un libro, justamente en esto de que las nuevas generaciones por ahí no conocen el rock, eh, un libro que se llama Más o Menos Bien, pero no es, no es de autor realidad sino de un, un libro bastante nuevo sobre la movida indie, eh, básicamente en La Plata. y Me parece interesantísimo porque los rockeros, es, generalmente nos, nos hemos puesto tangueros, entonces añoramos el pasado, como vieja el decía Charlie, ¿no? Eh, y despreciamos lo nuevo. Y yo en estos últimos tiempos he intentado hacer, eh, un poco con la, con la respuesta anterior, eh, no quedarme anquilosado en, en, en escuchar Girán, Los Redondos, eh, Riff. Hay cosas nuevas y muy valor, valorables que yo si, tal vez no las entiendo porque son, pertenecen a, a nuevas generaciones, nuevos códigos. Pero bueno, eh, son tan valiosas y son lo que, lo que está saliendo. Y es, también su origen está en aquello. Y para. Traje un par de, de autoras. Eh, entre Rianas actuales, o sea, dos libros que salieron relativamente hace poco: Una teoría de la precariedad de, de Marga Presas, que son poesías. Y si, si a mí te diría que la poesía no es lo que más me llama la atención, eh, inclusive hasta cita una, en una parte a, a Charlie, ¿no? Eh, no hay una escuela que te enseñe a vivir, dicen un poema, citando una canción de, de Cerú. Y también traje para mostrarte Jesuísmi Mimi de Sabina Melchor, una creo que ha sido compañera de ustedes en, en la facultad, eh, que es la biografía eh, de um, Mimi Guastavino, eh, la madre de, de, de un muchacho desaparecido de Gualeguaychú pero la particularidad es que Sabina se pone en la piel de esta mujer, a la que no conoció, y lo hace de una manera que, bueno, a mí me, me llegó mucho el libro. Lo, lo, lo había comprado, lo tenía guardado, como hacemos muchas veces, en la pilita de libros, y el día que lo agarré me, me, me atrapó. Y yo leo, estoy tratando de leer bastante, eh, literatura riana y también historias, porque si, esto, si bien es como una novela, es, es historia, verdaderamente es historia. Eh, me parece que se está publicando mucho y bien en, en, en la provincia, no solo en Uruguay, en Uruguay hay mucho, pero también en Gualeguaychú, también en Colón, en Paraná uno ya desconoce un poco, pero también sigue, sigue habiendo. Eh, así que me parece que el libro de Sabina y el libro de, de Marga, que lo hizo, con la modalidad esta de que uno lo compra antes y que estaba bueno porque permite que se publique, eh, creo que son dos libros absolutamente recomendables para, para nosotros. Bueno Jorge, muchas gracias por, por estas recomendaciones y por compartir también con nosotros eh, un poco la historia de, de una de Roqueros que por supuesto invitamos a leerlo y a, y a disfrutarlo. Muchas gracias. ...y me quedé pensando sobre esto que decía Jorge Villanova... ...de cómo el rock le había cambiado su vida... ...y les quería compartir un fragmento de su libro... ...Una de roqueros que habla un poco sobre esto. Hasta entonces, las viejas generaciones repetían sus rituales... ...de incorporación al mundo de los adultos... ...y reiteraban casi mecánicamente las acciones de las anteriores. Los ritos se transmitieron durante años... ...sin interrupciones y sin variantes... Cambiar los pantalones cortos por los largos, cuando ya los pelos de las patas se asemejaban a los de un chimpancé. Debutar sexualmente en algún prostíbulo llevado por los amigos o por el tío canchero de la familia. Casarse con la novia del barrio cuando ya no se podía estirar más el compromiso y las paredes del zaguán no le caían más, de, más arañazos. La aspiración de conseguir un trabajo estable, de ser posible en alguna repartición oficial, ferrocarriles argentinos o IPF no estaba tan mal con la cual garantizarse una cierta seguridad que permitía llegar a la casita y al autito propio aunque más no sea Bordini o un FIA 600 que a propósito costaba unos 256 mil pesos en la agencia de Seferino Follín allá por 1967 pero el rock and roll apareció acompañó y aportó lo suyo para que se produzca esa fractura los viejos no entendieron nunca esa música endemoniada y mucho menos a todos esos locos, vagos y maricones de pelo largo que andaban haciendo pinta en sus tremendas motos Gilera 150. Conscientes o no, se rebelaron contra un sistema estructurado y cimentado durante décadas, pero que se volvía rancio y vetusto. Una de rockeros de Jorge Villanova es el libro que nos acompañó en este episodio y les quería recomendar otras dos lecturas la primera es Radio con la música otra parte de la galena a la era digital de Ariel Levate y Lea Lebovich eh, publicado por la editorial Eduner que eh, reúne un trabajo de investigación en donde se analiza cómo la radio AM la radio de amplitud modulada en las ciudades de Paraná y Santa Fe utilizan la música, cómo los cambios digitales y tecnológicos han ido modificando el uso y la costumbre de cómo se pasa música en radio y cuál es el futuro de, de la música en la radio y el otro libro es el país del paraíso aguafuertes y crónicas de roberto al y rodolfo walsh que integra una colección de editorial eduner que se llama colección el país del sauce y que en este caso este libro el país del río lo que reúne es una serie de crónicas periodísticas las primeras son de Roberto Ball, en donde él en los años 30 recorre rumbo hacia el río Paraná, eh, el litoral a, a, a bordo de un barco y eh, por otra parte crónicas de Rodolfo Walsh, en donde en los años 60 reconstruye y narra cómo vivían las sociedades de corrientes y de misiones. y eh, esta conjunción de narraciones, si bien tienen 30 años de diferencia, terminan pintando y describiendo nuestro litoral desde las miradas agudas y críticas de estos dos grandes escritores y cronistas de nuestro país. Hasta aquí un nuevo episodio de El sonido de las hojas, nos reencontramos en el próximo.